Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. En la jornada de ayer me dirigí a la reserva de Neve Taiga para realizar lo que había hecho en la reserva de Cuatro Colinas con el Ibice y el Ciervo Rojo, es decir, visitar los abrevaderos de Reno. Aquí en esta reserva los podemos encontrar en dos horarios, desde las 5.30 a las 9.30 de la mañana y desde las 17.30 a las 21.30 de la tarde-noche, obteniendo un resultado increíble. Tres diamantes y un troll de reno. También es cierto que solamente hice los lances a los animales de más peso a partir del de nivel 4. Y sin más preámbulo, comenzamos. Enfrente tenemos un abrevadero de renos. Vamos a, a buscar a los renos. Hoy voy a dedicarme a cazar renos aquí en la ventaiga. Vamos a ver, ahí tenemos uno acostado. Mira, un cinco media que se levanta. 5 media... Vamos a coger el rifle, cogemos el 308, apuntamos y disparamos. Veámoslo otra vez. Un impacto precioso en el pulmón y vamos a, a recoger a nuestro animal. Ya vemos cómo se va apaga el contorno, se ha quedado con el 0% de vida y vamos a recogerlo. Eh, hoy quiero hacer eh, lo que estuve haciendo el otro día en Cuatro Colinas... Eh, con el ciervo rojo y, y con los íbices, es decir, visitar todos los abrevaderos que tengo que tengo localizados y buscarlos en la hora de que están bebiendo agua, que es como más más fácil lo podemos encontrar, aparte que lo busquen, porque aquí con tanta vegetación no es fácil encontrar animales. También es cierto que si me encuentro yo otro animal simplemente anotaré la, la posición y luego vendré a cazarlo otro día porque quiero dedicarme exclusivamente a a cazar el reno, ya vemos ahí el contorno, vamos a mirar por subir algún otro reno por aquí aquí en taiga lo tengo el contorno verde en vez de velocidad porque si no, no no se ve con tanta nieve y vamos a ver la, la puntuación que nos arroja madre mía qué preciosidad vamos a machacar un poquito aquí la vegetación para hacer una foto y a ver si la puedo utilizar para la portada del vídeo si sí, perrete ya te he visto vamos a ver madre mía qué bicharraco qué cuerno tiene pues nada, ya tenemos la portada de, del vídeo Y vamos a recoger el trofeo Un diamante 452,20. Madre mía, madre mía Qué bicharraco, un doble pulmón Precioso, precioso el animal Qué cuerna tiene Desde luego junto con el caribú Son una de las cuernas más, más espectaculares Bueno, si quitamos el, el diamante de, de ciervo rojo os voy a poner el mapa, vamos a la Logía de la voy a poner el mapa para que veáis dónde dónde vengo cazando, desde aquí, veis todo, todo el contorno, me he venido aquí a la tienda campaña que tengo al lado del abrevadero y, y he cazado a este animal, todas las la manchas energéticas que veis son de abrevaderos de, de reno y seguimos con la caza. Hemos cambiado a la hora, nos acercamos tempranito a otro abrevadero que tenemos ahí enfrente, lo habéis visto, vamos a ver si vemos alguno no vemos nada por aquí vamos a mirar mira si nos marca uno otro media otro media otro media pues nada cogemos el 308 apuntamos y disparamos veamos otra vez la cámara lenta madre mía que tira escazo ya vemos cómo le va bajando la, la vida el animal sale corriendo y ahora ya se le ha apagado, tenemos 0%, ya se le ha apagado el contorno, lo tenía resaltado. Y vamos a poner Venga, aparte, vamos a ponerlo. Aquí en Nevenzaiga podemos encontrar los, los bebederos de, de reno en dos horarios, tanto por la mañana. Como por la tarde-noche, o sea, primera hora de la mañana y última hora de la, de la tarde De 5.30 a 9.30 y de 17.30 a 21.30 Hemos visto ahí el sangrado, ya vemos ahí el animal Vamos a ver la, la puntuación que nos arroja Escuchamos una mezclera, una hembra A ver si la veo, no, está detrás de los árboles, no la podemos ver Otro diamante, 451,70, ¡qué preciosidad! Madre mía, qué cuerno, yo creo que me gusta más esta que, que la otra, y eso que tiene menos puntuación. A ver, efectivamente, 24 puntas, lo disecamos. Y os pondré el mapa para que veáis dónde, dónde ha sido batido. Ya hemos llegado aquí, veis la, las manchas que tengo, todos los arrebaderos, ahí veis los arrevaderos de reno que tengo. ver el horario vamos a, a ir para atrás para que veáis la, los abrevaderos que hay aquí donde se han ido abatiendo distintos renos ahí tenemos otro abrevadero que es donde matamos el primero que ya se nos va borrando la, la presión cinegética, ahí tenemos también varios abrevaderos de reno incluso de alce y de, de admisclero y nos vamos a ir hacia el oeste y hacia el sur para seguir cazando el reno seguimos con la caza, llegamos a otro lago Vamos a buscar los, los abrevaderos. Que estamos en hora de que beban los, los renos. Vamos a ir mirando que tenemos niebla. A ver si se resalta algún contorno. Mira, ahí tenemos uno. Otro cinco media. Pero por la puntuación máxima que tiene, creo que va a ser un troll. Apuntamos y disparamos. Veamos el disparo de nuevo. Vamos a ver. Madre mía. Le hemos impactado muy bien os dais cuenta la puntuación que tiene 300 y pico este nos va a dar un troll no nos va a dar diamante es cierto que abundan mucho los, los trolls aquí en, en el reno ya hemos visto cómo ha caído pues vamos a, vamos a recogerlo recargamos la munición nos damos la carrerita de viene con nosotros vamos a coger el gps veis aquí en el lago hay tenemos la, la presión energética le decimos a Ferrete que nos busque la, la huella encontramos aquí la estación meteorológica que es de una de las, de las misiones que cuando empezamos el juego nos mandan buscar creo que a recordar que este era cuando estaba aquí el, el lince que estaba enfermo y había que abatirlo ya vemos ahí el contorno verde y a ver la puntuación que, que nos arroja. Tiene una cuerna muy bonita y efectivamente, como he dicho antes, 369,80, un troll, la cuerna un poquito desparejada. Pues nada, os voy a poner el mapa para que veáis. Hemos venido avanzando hacia el, hacia el oeste, como os dije, y ahora iremos hacia el sur. A todos estos lagos que tenemos aquí A ver los, los abrevaderos que, que nos encontramos Y si encontramos más barrenos más Seguimos con la caza Hemos localizado una huella de un animal con peso máximo A ver si lo localizo Mira, por allí creo que, que se mueve Vamos a mirar entre los árboles A ver, mira, si allí va huyendo Mira, otro cinco media, otro cinco media Cogemos el rifle y disparamos, veamos el disparo de nuevo, apuntamos y cuando va a llegar disparamos y le impactamos en el pulmón, yo creo que hemos tocado frente un pulmón, vamos a ver si cae este animal, vemos que va bajando el porcentaje 0%, pues nada, vamos a, a recoger a nuestro reno nivel 5. ...que viendo la puntuación máxima que marcaba... ...477... ...vamos a tener un diamante... ...o un tron muy alto... ...vamos a ver... ...aquí está el animal... ...efectivamente un diamante va pequeñito... ...442,70... ...pero un diamante a fin de cuentas... ...es el tercer <risa> diamante... ...que <risa> hemos cazado... ...en estas jornadas de M.A.V.T.A.I.G.A... ...y ahora os voy a poner el mapa... ...para que veáis todos los abrevaderos... ...veis... ...he vuelto otra vez hacia arriba esto fue muy cerquita donde matamos el, el primero He realizado varias veces el circuito para que veáis por dónde me, me he ido moviendo Hacemos un círculo buscando estos sobrevaderos y yo creo que voy a remontar el vídeo Si te ha gustado el vídeo dale like y suscríbete a mi canal Y como siempre os digo, muy buena suerte y buena caza ¡Hasta la próxima!